No, ah, claro que lo vimos. Eh, eh, te estaba haciendo, estaba haciendo una exposición cuando lo interrumpieron con... No, no. Está planteada la división del partido de la liberación dominicana. Yo incluso sí. voy a pedirle a la gente del máster. Acabo de enviarle hace un momento. De hecho, está, le está muy avanzado porque le, le, dio una ya imagen, le pidió a, a parte de su equipo Oye, que Frank, hoy es... que no se salgan. Es decir, como quien dice... Oye, déjenme a mí. Eh. Él está hablando por el día de ayer y el de hoy. Sí. Le mandé una, una imagen a la, a la table por favor, si me la pueden colocar para eh, um, argumentar algo con relación al, al, al tema central, por favor. Eh, lo que quiero decir es que en esa imagen que ustedes van a ver, si es que me la ponen, eh, está bueno, ahí está, miren miren la, miren la, esta imagen. Esos la, son los símbolos de una nueva organización política. ¿La leemos política. o no? ¿Eh? La fuerza del pueblo. Mi, sim LFP, mi simpatía Fernández y militancia eh, peledeísta termina. A mis compañeros, los que han estado conmigo en el partido, tienen la libertad de decidir con quién irse. Mi esfuerzo y energía se lo dedicaré a un proyecto país. Llamado la fuerza del pueblo. Somos enemigos de las mentiras. Y en el PLD solo prima la mentira y el irrespeto. A los ex compañeros mm, que se queden en los, que les deseo suerte. Que que eso, de puede, la... eso puede ser un. Eso es un paquín. No. Eso no. no, eso no de ayer, Para mí, eso no tiene. Miembros de que siguen la corriente de Lionel Desmintieron. Eso no es. Sí. Leonel Fernández. Hable de, de esa forma, herido, que lo conoce, ¿no? Claro. El que se quedara dentro del partido y se le iba a tomar partido estudio, fuera. No, o sea, no, no. tenemos es falso Buenos días. Buenos días. Buen día, adelante. Buenos días, equipo. Adelante. Buenos días. Eh, tengo que perder parte de la mañana obligatoriamente para verlo ustedes. Gracias, madre, <risa> gracias, gracias, Lo vamos a poner doctor. por radio para que te vaya a trabajar el tranquilo. Doctor ya, entonces, oye yo lo que le quiero decir con esto. Legalmente, tenemos que salir. Yo lo digo lamentable, pero no es así. Tenemos que salir, de, de lamentablemente, del poder, de, de, de, de la parte de Danilo. Es que son un grupo de negociantes. Entonces, nos tienen a nosotros, los que vivimos de día a día, profesor, nos tienen odios, pagando <risa> impuestos y, y ya usted sabe. <risa> eh, eh, bueno, agarrado del de, de, de, de, de señor siempre, porque lamentablemente... No tenemos siquiera para dónde coger Doctor, una pregunta. Ya, sí. Eh, qué sería una opción, según usted, para cambiar este sistema? Bueno, el sistema, la opción sería para mí Guillermo Moreno, porque es uno de los candidatos. Pero como Guillermo Moreno quizás no tenga la, la cantidad de votos necesaria, para mí un frente de, de oposición es lo que mandaría en este país. Un frente de oposición, una coalición. Un, un gran, un gran, gran coalición. Para sacar a esta gente de poder, poner negociando. Gracias, no, hermano. ¿Aceptará Guillermo un frente madre, donde él no sea presidente madre. o candidato a la presidencia? Hacer, sí. Se ha intentado hacer, se ha intentado hacer, formar un frente. Y Leonel, ¿aceptaría un frente donde es él no sea el Guillermo candidato? No, Guillermo no. Eh, ¿Qué, ¿Y qué pecado tiene Luis Abinader que no lo puede eh, eh, mencionar, eh, verdad? Yo, yo, creo que, yo creo que Luis Abinader es el presidente. Tal representa... vez no es precisamente Luis Abinader, sino quienes lo, les rodean. Vamos oh, a escuchar a Fulvio, mis amigos, ¿qué uh, les parece? Yo creo que sí.